Mío. ¿Ah? ¿Qué dice esto? ¡Ah! No, si voy para allá! Tu me dieron que le mandara todas las fotos posibles. ¿Qué? Allá está en la, en la gobernación, Javier Felizola. Ah, sí. Nación, estoy Javier precisamente Felizora. en la salida del camino de Calle Grande, Ahí está. vía a Agua Viva, Unchacuri. O sea, sí, estoy precisamente en la salida del camino grande ayer para que te des cuenta la magnitud de este día ah, esto prácticamente fue un terremoto es. lo que pasó por aquí mira ver, estamos en la salida Agua Viva estamos en la salida Agua Viva este es el puente ayer para que te des cuenta ver, la magnitud de este Viva, porque, oh, esto prácticamente fue es un terremoto lo que pasó por mira, aquí mira la magnitud mira, estamos en la salida Agua Viva de este estamos en la salida Agua Viva este es el, el puente este sismo que comunica agua viva un sismo acompañado de las corrientes de agua mira mira la magnitud mío que es esto este mire mire eh, este este un sismo mire sismo acompañado de las corrientes de agua ¿Y esa casa la rodó para allá o esa casa estaba ahí mío que es esto mire Mir. ah, hacia el para parranco encima mire ¿Ah? ¿Cómo? Barra, eso ¿Y esa casa la rodó para allá o esa casa estaba ahí? Así. Me dicho usted. Entonces, esta es la calamidad más sí, grande Dios. que ha pasado por aquí en estos momentos. Primera vez este el que se presenta un caso no de esto aquí. Sí, de puente. Así. Me dicho usted. Entonces, esta es la calamidad más grande que ha pasado por aquí en estos momentos. Primera vez que se presenta un caso de esto. Pueden avisos. ver el. Sí, puente. Dejo, aviso. Ay Dios mío. Ah. Señor, ¿qué es este esto. Momento? Vaya, está no bueno. El... Aviso. Uy, en este momento Señor, se escucha ese despicio. Ya está bueno. No se Uy, este... Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.